esta situación eh, y cómo puede llegar a entenderse eh, de, de dónde sacaría además el diputado estas esas aseveraciones en el decreto supremo en ningún momento se habla nada en relación a, a servicios digitales pero a ver los detalles nos los va a explicar Johnny Morales está el viceministro de política tributaria con nosotros, bienvenido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días como tú lo decías eh, el pasado 28 de diciembre nuestro gobierno sacó el decreto supremo 4850 por el cual hemos reglamentado una disposición de una ley que pasó por la asamblea donde estuvieron todos nuestros asambleistas tanto de oficialismo de oposición analizando, discutiendo ese tema que se presentó y se aprobó en julio del año 2022 Entonces, es un reglamento que se despide de una ley que ya estaba vigente la ley desde el año pasado y lo reglamentamos en diciembre esta ley tiene por objetivo migrar ¿no? del régimen tributario del impuesto a las utilidades de las empresas a todos los profesionales independientes a que ahora tributen bajo el régimen tributario del EDCI. Seguro en este momento nos están viendo muchos abogados, médicos, eh, contadores, auditores o inclusive co colegas como de los medios de comunicación que hacen la, la, la actividad de profesional independiente, antes, hasta el año pasado, ¿no? ellos estaban tributando en el marco del impuesto a la utilidades de las empresas, es decir, estaban sujetos al pago del impuesto a la utilidades de las empresas, del IUE, y se los categorizaba o se los contemplaba como una empresa. Muchos de los sectores de estos gremios de profesionales se han asomado, se han... Eh, han pedido en muchas reuniones de, de diálogo con el gobierno de poder, querer tributar en, en condiciones diferentes como personas naturales porque ellos decían, somos personas naturales, no somos empresas y por lo tanto queremos contribuir en ese marco, en esa medida. Entonces trasladamos a todos estos profesionales independientes que estaban tributando en el marco del IUE ahora tributar en el marco del NSI. ¿no?, Hago esta explicación, ¿por qué? Porque el IUE graba las ganancias que una empresa tiene, ¿no? impuestos sobre las utilidades de las empresas, gana las utilidades, graba las utilidades de las empresas y el IVA, en, en, en, en su contexto y en su filosofía, graba los ingresos. ¿no? Por eso es que cada, cuando un servidor público o una persona que depende de alguna entidad privada o pública, cada mes presenta sus facturitas porque... Para evitar, eh, no, para evitar que el pago del la se iba. ¿no? El formulario 110 que se conoce, muchos que se escuchan. ¿no? Cada mes llenamos el formulario y hacemos la declaración de las facturas que compramos. Ahora, el profesional independiente va a ser trasladado a este régimen, de tal forma de que el profesional independiente, que antes no se le permitía descargar no eh, las facturitas de, las, de su supermercado, de los gastos del fin de semana, del gasto en el restaurante u otros, ahora sí lo va a poder hacer. Antes no podían descargar las facturitas del pago de pensiones de los hijos, ahora lo va a poder hacer. Entonces, es un, es un, es un tratamiento que estamos dando al... al, al al profesional independiente, de tal forma de que le demos las mismas condiciones que le se da en el régimen tributario a una persona en particular, cuando a una persona natural, cuando desempeña funciones de dependencia en alguna entidad. Entonces, eso beneficia, Jorge Luis, a estos profesionales. Nosotros nos hemos sentado con muchos gremios ¿no? para compartir con ellos sus inquietudes y ellos nos han impulsado. Estamos de acuerdo, nos han felicitado, es más tan... Están de acuerdo en que esto se impulse, eso lo hicimos el año pasado. De ahí nace la, la promulgación del decreto en diciembre. Tú me dirás, ¿qué pasó entre julio y diciembre?